Hermanos, el Señor les bendiga, estamos en San Juan de la Maguana, un lugar precioso y lo más maravilloso es que el ambiente está increíble, hemos invitado a muchas personas para el culto que tendremos el sábado en la noche y la gente está muy dispuesta, realmente es un lugar de bendición. Eh, ahí pueden ver, eh, estamos en uno de los barrios donde estamos evangelizando y pues todas las personas son muy receptivas, gloria al Señor, entonces esperamos que Dios haga cosas maravillosas, el Señor les bendiga. noche estamos en San Juan de la mahuana muy contentos por todo lo que el señor ha hecho y bueno aquí estamos con valentina valentina <tose> es una joven muy especial y yo es a salgo otra porque eh, hoy tenemos un equipo de bendición con valentina nos acompañamos a llegar todo el día y el día de hoy lo partimos 250 150 tratados fue realmente una gran bendición que sea valentina <ríe> bueno pues equipo y además de ser hermanos, bueno, saber que en cualquier parte del mundo, en la familia de la fe, estamos unidos y Dios en cada parte del mundo tiene una familia y no debemos hacernos, porque tenemos a Dios que es nuestro Padre, tenemos todos los hermanos que están en la casa de Dios. estamos